Hola a todas y a todos. Hoy voy a empezar diciendo algo que creo que nos va a gustar oír y, y nos vamos a reconocer. Comisiones Obreras sigue siendo un sindicato confederal y de clase, internacionalista y feminista, cómo no. Comisiones Obreras no es ningún sindicato amarillo. Los sindicatos amarillos no se preocupan de las cosas macros, como pueden ser nuestras pensiones. Comisiones Obreras sí. Los sindicatos amarillos no se preocupan de salario mínimo. Comisiones Obreras sí. Somos interlocución ante el gobierno, ante la empresa, en lo pequeñito, aquí. Otros no sé lo que están haciendo. Bueno, sí, lo único que sé que están haciendo es ponernos verdes y no sé con qué oscuros intereses, la verdad, porque a la empresa le viene muy bien ¿eh? esta desunión que hay y este vete y dime y qué hacen estos y, y tal. Aquí nadie se tiene que, que lavar en agua bendita todos los días. ¿eh? Aquí lo que nos tenemos que poner es a concretar y a regular las condiciones de, la, de las plantillas, de lo cercano, de lo concreto. Y esto es lo que hace Comisiones Obreras. Y esto es lo que nos ha tenido ocupados y muy preocupados, por cierto. Mirad, Comisiones Obreras no ha roto el horario en Macos Santander. En Macos Santander hay muchos horarios, algunos, algunos firmados por los sindicatos que hoy nos ponen verdes. Otros, porque la empresa lo ha sido impuesto de manera unilateral y la gente ha tragado porque se han metido en un despacho, porque no llegan con los objetivos, porque quieren una carrera profesional. Por lo tanto, lo que ha hecho Comisiones Obreras ahora mismo ha sido, ante una modificación social de condiciones de trabajo, cerrarlo, cerrarlo y regular. Y no regular una situación ilegal, porque situaciones ilegales hemos denunciado los primeros. Lo que hemos hecho ha sido una modificación de horario para adecuarlo sí, a unas necesidades que tenía la empresa y que tenían ciertos profesionales, con dinero que se ha puesto encima de la mesa, con carrera profesional, esto es lo que hace comisiones obreras, regular lo pequeño, lo cercano. Cuidado, vienen tiempos muy, muy duros, vienen tiempos muy duros. Hay que olvidarse ya de temas electoralistas, que sí, que yo también los tengo, las comisiones obreras, que están a la vuelta de la esquina, pero nos importan menos, nos importa más, insisto, lo concreto, lo pequeño y lo macro, lo grande, mi pensión, vuestra pensión salir en medio mínimo de los que poco tienen. Eso es lo que nos importa a las comisiones obreras, más que preocuparnos en las elecciones sindicales. Estando a la vuelta de la esquina y digo, más vale que nos pongamos a trabajar en una acción sindical, ya no digo conjunta, que cada uno tiene su punto de vista, sino una acción sindical constructiva y no solamente a destruir, a destruir y a criticar lo que hacen otros. Lo que hacen otros pensando en la plantilla. Porque os digo una cosa, ¿eh? Nadie conoce, o vosotros sí, a comisiones obreras en el monte. Lo hacemos mejor que nadie. Y las que hay ahora mismo, las actividades que están haciendo por ahí en el monte otra gente, son un juego de parchís comparado al movimiento que puede hacer comisiones obreras cuando hay una verdadera agresión a la clase trabajadora. Ahora sí que sí, me despido. Soy una influencer, lo sé, con besos. Para todas y para todos. Y que paséis un buen verano. Descansad porque en septiembre vienen nuevas curvas. Besos a todas y a todos. Adiós.